Partidos aliados. En, la, en los referentes a las Guarana, todo el mundo sabe que desde antes de las elecciones, tanto de febrero como ahora, Lenín se perfilaba como el favorito. Claro. Y dado como ganador. Eso decían, ¿verdad? Es decir, que ayer y con los resultados, nos extraña mucho que a las 4 de la mañana, o lo que sea, pero vamos a esperar cuál será el desenlace y que no hayan dificultad ni tropelía para torcer una decisión del pueblo. Bien, tenemos una llamadita y en imágenes eh, ahí tenemos algunos de las de los municipios. Vamos a tomar la llamada, buenos días. Buen día. Sí, aló. Sí. Buen día. Sí. Yo quiero que ustedes me digan, ¿cuánto ayuntamiento a nivel nacional sacó el PRM y el, P y el PLD? PRM, aliado PLD. Mire, hasta ahora, déjeme darle ese dato. Incluyendo Monteplata, donde Charlie Mariotti. ¿Y cuánto voto es global, sacó cada uno? Sí, mire, hasta ahora, hasta ahora, eh, un total de 78 municipios que ha ganado el PRM frente a 63 que, que ha ganado el PLD. O sea, que está ganando, porque hasta que no termine el conteo definitivo. Hay una información que de los 300 y pico ayuntamientos. 100 y pico. ganado 173 a 168 y la diferencia de votos a nivel global es de 60 mil votos 60 mil y pico a favor de sí. la el... aliado bueno es que todo, todo, todo eso amigo televidente hasta que no se termine el cómputo definitivo no se puede asegurar nada porque incluso hay hay lugares donde ha variado, donde un partido va ganando y entonces luego viene el otro y, y, y, y, y lo rebasa. Eh, pero, pero hasta ahora, hasta 78 ahora, municipios ha ganado eh, o está ganando el PRM frente a unos 63 que está ganando el PLD. Pero en global, eh, las informaciones que sale, aquí, uh, que las son esas. Inclusive me largo para esta mañana había informaciones uh -huh. y es así decir que le lleva 15 ayuntamientos el PRM a nivel de a 183 a 168. No, pero es que usted está mezclando ahí los, los distritos municipales, claro, eh, no, donde no, no. el PRM ha ganado un total de... el PLD ha ganado hasta ahora, eh, o va ganando unos 105 distritos municipales frente a 103 eh, distritos municipales que está ganando... Eh, el PRM, entonces, que son eh, ¿qué es lo que han buscado? Eh, básicamente la parte de, de, de, de, de, del oficialismo como vincular como a la a cantidad ordenar. de votos y, y la cantidad y minimizar de votos la... No, realmente esto hay que medirlo eh, por cantidad de municipios Ahora, déjame decirle. y por cantidad Mire, de... Mire, señor, pero, hay un, de hay un, sabemos que hay un esfuerzo por minimizar el impacto. Sabemos que hay una línea... Sí de publicidad como lo han hecho hasta ahora que es así que han mantenido al pueblo engañado esta realidad es que los distritos municipales son dependencia directa de los, de municipios. los municipios es decir que ahora mismo lo que estamos evaluando aquí es que de los 154 municipios 58, 58 municipios el PRM lleva 78 y y 8 a 65 y peleando del PLD para hacer una comparativa, los distritos municipales son dependencia directa de los municipios cabecera. Es decir, que aunque se manejan como si fueran instituciones individuales con la misma categoría, no lo son. Recuérdese que hay municipios. Hay, di, hay distrito aquí, en la tú junta La Peña, Aguayo, y tú sabes quién tiene más, un barrio de aquí de San Francisco sí. Macorís Viste el valle, tiene más de 17 mil electores que no los reúnen Gracias. tres distritos. No Miren, por ejemplo, el, el reformista ha ganado o está ganando ocho municipios del país. El PRD ya ganó do, dos y estaba ganando fundación esta mañana. El PPC ya ganó uno, que es la descubierta. Hello. Estamos hablando de la cantidad que ya son. Por ejemplo, mire ese ahí: Hello. Juan de Herrera. Ese municipio ya lo ganó el PLD porque tiene el 100% de los votos computados. Ya ese, eh, eh, ya ahí está claro el, el resultado y ya no hay variación. Este es Juan Santiago, el PLD también ganó porque tiene el 100% de los votos computados. Hay que esperar a que finalice el 100% del conteo para entonces ver cuál es el resultado, pero... La proyección es que el PRM va a ganar las mayoría, o la mayoría de los municipios a nivel nacional. Aló. Vamos con el WhatsApp. Buenos días. Aló. Sí, díganos, señor. Yo lo que quiero que ustedes analicen la cantidad de votos robados. Sí, pero... Pero que no, mire amigo, no es que no se dar. trata de lo global. Porque si fuera global, eh, eso es cuando es a nivel presidencial. Si usted quiere, mándenos su análisis. Tiene eh, que dividirlo por, por municipio. Porque no se estaba votando a nivel global, sino por municipio. Y en este caso de las elecciones, y gracias al amigo que nos está viendo. En este caso de las elecciones municipales se mide por municipio y por distrito municipal y cantidad de regidores. El, el amigo está no nervioso, él no quiere admitir que para afuera que van. Muchachos, no, tenemos no. algunos 70 mensajes de WhatsApp. Que no